Detrás de mí, nos encontramos un pantano. En los pantanos vamos a encontrar una cobertura vegetal muy prominente. Van a ver algas, plantas, musgos, y eh, vamos a encontrar diferentes tipos de raíces. Una característica muy importante de los pantanos es que son pandos, y el cuerpo de agua que tienen eh, no es muy alto, por lo que no es tan común encontrar peces pero sí vamos a encontrar diferentes tipos de insectos, libélulas, va a ser muy com común encontrar en este lugar. Eh, y podemos encontrar también serpientes, ranas y diferentes tipos de lagartos o reptiles. En este momento nos encontramos al lado de un arroyo. Los arroyos son ecosistemas lóticos, es decir, que tienen movimiento de agua y tienen una corriente unidireccional, es decir, con una sola dirección, y es bastante estrecho. Aquí podemos ver un sistema rocoso de piedras bastante grandes, eh, cubiertas de musgo, algunas plantas acuáticas, y vamos a encontrar diferentes especies de peces. Ahorita acabamos de encontrar un pez nadando, aunque las diferentes políticas del páramo de Sumapaz no permiten la pesca eh, en este lugar. Detrás mío podrán encontrar una laguna. Este es un ecosistema léntico. Esto se debe a que también su agua está estancada y eh, no tiene ninguna vertiente. Eh, o alguna conexión con otro cuerpo de agua cercano. Eh, una característica muy común en las lagunas y en los lagos es que van a tener una temperatura muy baja, ya que al tener una gran proporción de agua, esta se va a demorar en calentarse con toda la radiación solar. Vamos a encontrar diferentes plantas acuáticas, eh, diferentes insectos, eh, microorganismos y diferente materia orgánica y, y sedimentos que se van a acumular en toda la parte del lecho. A continuación vamos a tener una, una breve introducción a temas como son el ciclo del agua, de dónde proviene el agua y por qué se acumula en este tipo de entornos y eh, cómo esta agua finalmente va a llegar a nuestro consumo o al consumo de otras especies animales.